No sé qué decir porque estoy muy emocionado, pero es nuestro primer viaje junto ¡Oh! a la línea de los desesperados. Pero no importa porque entramos a los dos bufetes de los dos aeropuertos que vamos a estar en estos momentos. en el parque central pero no tenemos internet algún día pero esa cosa de allá atrás tan espectacular es el Capitolio el Capitolio uh -huh. parecido un poco a la, a la a la Casa Blanca de los Estados Unidos al mismo tiempo Exacto. y desde Cuba aprovecho para decir que lo corazón. Ah, vamos llegando aquí a tomar un pequeño cafecito el café ópera que está al lado del Teatro Nacional de sí, sí, sí. donde tendremos oportunidad de ver a Cascanueces. Nos tomaremos un cafecito y a ver qué tal. Bueno, ya Japón no. la plaza vieja y vamos a tomar más no. con leche Tras. él me enseñó un capítulo de un programa muy famoso en Cuba que se llama Trastigüeyer ¿no? donde buscan gente que asesina y cosas y todo, y ahí es un hicieron una vez las asesinan y la ahí no le pasó. llamaron la atención, porque se iba caminando por el túnel de La Habana, algo que nadie hace, y no se puede, no, no se va a poder. ya pasó, no pasa nada, viva La Habana nos colamos a un lugar donde metían a los esclavos. Pero lo volvieron un baño. Es asqueroso. ¿Qué te puedes caer a mí me pone nervioso, echa para atrás? Porque si te Yeah. Bueno, ahora estamos caminando por la calle de Galeano Y estaba pensando que quizá podríamos ir al cine Porque hace mucho no vamos al cine en español Y entonces le pregunto que qué podría comer yo en el cine Él está comiendo por cierto el... Una fritura de maíz que está de lo más fría Pero yo le digo a él que en el cine no venden hot dog que no, aquí, venden hot dogs. No, no venden hot dog eso no sí, es con una salchicha dentro pero pero que no, no es hot dog. hot dog okay no tenemos hot dog solo tenemos un pan con salchicha cierto exacto no pero es cierto Ay. Ay, no. Salsas de malanga lleva ajo, cebolla, pimiento, un poquito de laurel o pimienta picante, o pimienta dulce, da cucharadita de sal y a freír. ¡Ay, Rodrigo Ay. ya es más de medianoche y vamos caminando a la calle y todo súper tranquilo así que es súper seguro también a excepción de que no quisimos mucho algo chistoso pero Toda esa vez. para ti mi amor mm -hmm. días. ahora vamos a comprar un tinte hoy después de dos semanas no le gustaban mis rastas. Y entonces vamos a la tercera tienda porque pero todo el mundo quiere comprar muchas cosas como dos horas, pero por fin viene nada más. Y cortaste el pelo. ¿Es cierto? Me dio muy mal. No Te lo Y aquí hay una escultura de tijeras. ¿Qué? que la mandó a hacer mi profesor porque es una herramienta del peluquero que no también este llama... se De la parte de abajo está mi gusto, de la parte de arriba está el gusto. ven como estaba mi tan Y siempre me crees. ¿Ah? Ah. Ciego de amor, no lo quiero ver Con el viento te vas a burlar, no lo puedo aceptar, te voy a perder Cómo voy a vivir si mi alma se va haciendo si de ti, no lo quiero ver Con el viento te vas a burlar, no lo puedo aceptar, te voy a perder Cómo voy a vivir sin mi alma Se lo